Estamos comunicados con Agustín Liendo, él está al frente de Iltico, Limonchelo argentino, que lo conocimos en la feria Mapa, eh, y la verdad que me encantó esa, eh, la, verdad, la manera en que lo hacen, pero está él, le vamos a preguntar a él cómo lo hacen, dónde lo hacen. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido a Ciudad Humana, Carlos Nápoli, quien te habla Adrián Filinich. ¿Cómo andan? Buenas tardes a Buena, todos. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, contanos primero limonchelo argentino. ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Exactamente, el limonchelo argentino, esto lo hace mi socio, Nicolás Silvetti, que está en, en Tucumán. Tucumán es la capital nacional del limón, el alcohol y el azúcar. <risa> y es la receta exacta del limonchelo que estamos haciendo. Este. ¿Por qué en Tucumán? Primero porque vive ahí mi socio. Sí. Segundo porque Argentina es el cuarto productor mundial de limones y 8 de cada 10 limones salen de Tucumán. Es como que la zona es muy propicia para esta clase de productos, así que eh, sale de ahí. Y además tienen una manera particular ¿no? de cortarlo porque del limón se usa la cáscara, ¿es correcto? Exactamente, eh, es así. Lo que se usa son limones orgánicos con trazabilidad, y está pelado a mano. Ahí, ahí está el gran factor, que es una ventaja competitiva con respecto a otros de Monchelo, y que lo hace también muy atractivo. Este, el, que esté, el que esté pelado a mano, la verdad que, que sí, es una, una rareza, pero también es parte de un proceso artesanal que, que hace que el producto sea espectacular. Se seleccionarán además, ¿no? Los limones... Eh, yo tengo familia en Plotier, a 19 kilómetros de Neuquén, y, y no sé si pueda hacer un paralelismo, ¿no? Pero manzana que está en el árbol tiene un valor, manzana que se recoge del piso, o durazno que se recoge del piso, no es lo mismo. Y se nota, la gente que sabe, yo no, pero la gente que sabe, se nota la diferencia entre un limón sacado del árbol y un limón que se cayó al piso. En este caso, es la... lo que sucede... Lo sí. que sucede, se pela el árbol, se pasa por como unos. ¿Cómo te podría decir? Como unos. Eh, unos filtros. Una, unos unos tamiz. O sea, unos filtros que ya. Como un tamiz. Ah, ese tamiz Una está zaranda. De, de, de medida. ¿Por qué? Porque la categoría del limón es una categoría, se llama Eureka. Eh, que ese limón en la mano, lo tenemos medido, de cada pico que pela, lo bueno. puede pelar el limón en 12 y 15 segundos. Entonces, bueno. ya cuando se extrae del árbol, ya pasa por estos lugares y ya está pre filtrado, digamos, en cuanto al tamaño del limón. Y ya directamente eso Sí, se pone en una bacha y de ahí se empieza a pelar. Claro. O sea, está preseleccionado. Pero, a ver, ¿cuál sería la diferencia del resultado entre pelarlo a mano y pelarlo a máquina? Porque está bien en la artesanía, pero ¿cuál es el resultado final? ¿Qué mejora en el limonchelo cuando el limón ha sido pelado a mano? a diferencia de si le hubiera pelado una máquina. Bueno, primero que no existe una máquina que pele tan quirúrgicamente, y vamos a usar ese término. qué? Claro. exactamente, Porque, aparte, lo más importante para el limonchelo es la capa de la cáscara que es donde están todos los aceites esenciales. Entonces, al no existir una, una, una máquina que pele, uh -huh. este, al pelarlo artesanalmente, con peladores especiales que traemos de Europa, te saca uh. solamente la cáscara de limón eh, y donde están esos aceites esenciales. Entonces, eso permite que el sabor sea realmente distinto. ¿Por qué? Porque si los peladores fueran de otra categoría, uno también empieza a agarrar la parte blanca del limón y claro. eso le da un amargor. Eso Entonces, es muy amargo, si es verdad. Sí, y además, el desperdicio, Agustín, yo no eso. conozco peladores de limón, de, pero sí en un... Eh, en un comedor he visto la, eh, los peladores, eh, la máquina que pela papas, ¿no? sí. Que las mojan, las pelan. Igual, cada papa termina siendo eh, finalizada a mano porque no quedan así como para comer. Y un pedacito de cáscara de papa sí. en un puré, en un restaurante. No va. No va. Entonces tiene que ser no terminado va. a mano. Y en. en perdón, ¿no? Sí, este, dale, dale, Carlos. ¿En Capri también los peló a la mano? ¡Vamos! <risa> ¡En Capri! Creo Italia. que sí, pero lo que pasa en Italia sí. Lo que pasa es que, ¿qué ha sucedido con Italia? Han crecido tanto y cuando uno piensa en Lemonchelo sí. piensa en Italia. Bueno, sí. nuestro desafío con Nicolás es que a partir de ahora, en el mundo, cuando piensa en Lemonchelo piensa en Italia y en Argentina. Exacto. Y más precisamente en Tucumán. Pero ¿qué sí. sucedió con Italia? Han crecido tanto, tantos años, como líderes de la categoría, sí. que ya por el volumen que trabajan, ya no tienen esta forma de trabajarlo tan artesanalmente como uh -huh. la tenemos nosotros. Claro. Que Se fueron año, para año... Exactamente. Claro, me imagino Entonces, que está allá deben con, con, con, con de derivados otro. artificiales uh -huh. o con esencias de limón, porque no pueden sostenerlo. Habrá es que hacer de la que denominación año? de origen, limonchelo de Otucumán. De OT. Exactamente. Hacia eso vamos, eso buscamos. Ah, mirá. Pará, esto me <ríe> lo había, Creo que me lo habías contado. Yo, nosotros conocemos a, a Iltico. Eh, en, la, en la Feria del Mercado Argentino de Productos y Productores Agropecuarios. Yo siempre digo MAPA y no me acordaba de las siglas para no errarle. Eh, y él nos contaba esto, no de tener la denominación de origen y le contaba de Tandil, que están haciendo exactamente lo mismo con el salamín. El claro. salamín Tandil, hay muchos salamines, sí. pero ellos... El champán. El salamín tandilero <risa> tiene una denominación de origen ¿Tienes? y no puede hacerse de otra manera. Claro. Este, ¿Eso lo pueden hacer ustedes en Tucumán? No, no, no. no. Yo creo que no. Hay, hay otros caminos para desarrollar. Ok. Porque nosotros lo que hacemos es desarrollar toda la cuestión citrícola que, uh -huh. que hay que potenciarlo, porque realmente eh, los, tres, los tres productos que componen el limonchelo en sí mismos tienen un desafíos importantes en cuanto a estas épocas en las cuales estamos viviendo. Claro. ¿Qué sucede? Nuestro producto genera valor agregado. Sí. Entonces, nosotros lo que siempre decimos con Nicolás es que la idea es buscar nuevos productos en función del citrus, porque tenemos diferentes proyectos para más adelante, más allá de la fruta fresca y el limón, claro. que eso las hacen las grandes citrículas. Claro. Nosotros lo que hacemos y lo que queremos poner en el mundo y en el radar son toda la cuestión citrícola. En Bien. principio con el con limonchelo, el después con otros productos, y la cuestión citrícola da para muchas cuestiones porque tenemos unos limones increíbles en Argentina uh -huh. y eso hay que mostrarlo. Entonces claro. ahí está el desafío... Y por eso les agradezco a ustedes que me den este espacio para contar de limones, tucumán un limonchelo, o sea, El todo y este además, trabajo... Vos me enseñaste, Agustín, cuando estuvimos aquella charla, yo aprendo mucho y me gusta mucho aprender, me, enseñé, me, me me decías que querían imponer al limonchelo, no solo como para terminar de comer, ¿no? Viste cuando terminé de comer me iba a tomar un traguito sino como un trago, ¿no? Como un aperitivo... Exacto. Bueno, acá tenés un consumidor de un copón de champán con lleno de hielo bañado con limonchelo. Mira. Para bueno, tomarlo en un ahí. cóctel no está, no está preparado esto, Agustín, ¿eh? esto es este salió natural. No, salió natural. <risa> sí, sí. Ni se nota, ni se nota. <risa> <risa> no, el tema es así, básicamente estamos todos enseñados o aprendidos que el limonchelo era para después de comer. Claro. Lo cual está muy bien. ese es un lugar. Ahora ¿Cuál es la propuesta nueva e innovadora? Por lo menos acá en Argentina, porque en Europa ya están trabajando con estos tragos y de hecho el tercer trago en las cartas, en Londres, en diferentes países que sube, hoy en día ya vienen los tragos naranjas, uh -huh. el uno y el 2 para no decir marcas, y el tercero es un lemonchelo spritz. Claro. Entonces en Europa ya se vienen los tragos amarillos contra, bueno, contra pero ahí como a aparecer también en las cartas contra los tragos naranjas. Bien. Entonces, ¿cuál es el desafío acá en Buenos Aires, en Argentina? Este, hablo en toda la Argentina. Ah, es la parte de lo, la parte de los tragos. Ah, perdón, no quise decir los tragos, de ahora no, aranjas, pero me imagino... Sí, ya los tenemos, ya los tenemos visto. <risa> muy sí, bien. Sí. No, la idea es un rato antes de cocinar un trago, un copón, uh -huh. hielo, tónica y lemonchelo, puede ser uno. Sí. Un tonic clásico y un susto de lemonchelo. Con agua tónica, eh, es muy bien, es verdad. Con agua, exactamente. Y si no, un copón hielo, espumante y espuma. limonchelo. ese es el limonchelo Sprint. Pará, y acá tengo el sgropino, que es do, vodka, limonchelo y, y helado, helado de vainilla. Exacto. Nah, sí, bebé. hay miles de Entonces, Llegué a la página, a Carlos, iltico tuc, sí. que es la página de Instagram de ellos, porque yo la, la empecé a seguir apenas me, me encontré con Agustín. Además de llevarme mi botella, ¿Y el este... tico está distribuido en Buenos Aires ya pregunta. El tico se distribuye, en realidad, sí. se distribuye en algunas tiendas de retailer como Go Bar y Novarás. Estamos en todos los aeropuertos este, de la Argentina. Bueno, y poco a poco vamos entrando. Tengo dos distribuidoras. Una va a consumidor final y la otra se dedica a la parte del canal on-trade, que vendría a ser restaurantes, hoteles, bares. ¿Por qué? porque el crecimiento de la categoría claramente viene por la parte de, de restaurantes y de, y de bares entonces ah, desde ahí sí, donde ahí, tenemos que ir, ahí exactamente es el crecimiento sí. después hay gente que lo usa para repostería también o para ah. cocinar también entonces hay que animarse a usar el limonchelo más, más. En, en, en diferentes usos entonces desde ahí va yo sé porque es bueno porque lo podés tener en el freezer y no se congela el limonchelo así que lo sacás del freezer y ya te lo tomás, fresquito y la, y la última, Agustín. Eh, esto de los nueve limones y de los 11 limones. Porque yo tengo el de 9 por ahora. Me Bien. Probé es el de así. 11 limones y dije, para, para para que ese hay que tener coraje. No, no, no, no es así. Tenemos dos productos: sí. el 9 y 18. Ah, 18, perdón, no era 11. 18. No, no pasa nada. El tema es: el de nueve ese tiene la cáscara de 9 limones por botella. Eso es lo que significa el número. ¿Por qué? Porque los italianos, que son los reyes del limoncello, como hablamos previamente, ellos pelan dos limones por botella. Sí. Bueno, nuestra propuesta es, nuestro producto más estándar, digamos, sin ser estándar porque no es estándar, tiene la cáscara de nueve limones. Sí. Y el segundo producto tiene la cáscara de dieciocho limones. Wow. que Es misma gradación alcohólica, pero es un poco más intenso, un poquito más espeso, no, no pero bien. es ah. riquísimo también. Es sí, un caramelito sí. de limón embotellado. Wow, wow, wow. Bueno ya, o sea, este, la verdad, además queremos sumarle a la industria nacional a los que apuestan. Sí. Porque se te va a ver. Haber... A, a los que aumentan el valor a los, a los commodities A los como claro, tal cual los que quieren. Entonces, bueno, nuestro, nuestro apoyo, nuestro lugar acá en la radio, que es lo único que podemos ayudarte, eh, eh, para, para, que les, para que le siga yendo bien. Cuando tengan novedades, eh, presentaciones, cosas que le vayan saliendo, el micrófono de, de Ciudad Humana y de Comedios está a su servicio. Bueno, muy en principio, muchas gracias por el espacio, la verdad que poder comunicar todo lo que estamos haciendo y que es esfuerzo argentino, es trabajo sí. argentino, porque esta artesanalidad de cómo se pela también involucra dar eh, fuentes de trabajo a otras personas. Sí. Este, y sí, estamos con unos lanzamientos próximamente muy interesantes. bueno Y bueno, muchas gracias por el espacio y les estaré contando. Ahí cuando está. tengamos nuevos productos. Ahí está. gracias claro, claro que sí, Agustín. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Agustín Hasta Liendo, luego. entonces, de Limonchelo, Iltico.